Hola amigos y amigas, de vuelta al trabajo después de las vacaciones y para empezar os traigo un haul de servilletas con motivos navideños ya que muy pronto empezaremos a hacer trabajitos de navidad y también os voy a presentar mi última colección de papel soft o papel japonés que se llama azulejos que es perfecta para casitas de muñecas, trabajos de belenismo y mucho más así que sin más dilación os voy a mostrar las servilletas navideñas mientras voy enseñando las servilletas os comento que las he comprado en Dipinto de Blue, es una tienda de venta online de servilletas y papel soft la tienda Dipinto de Blue hace envíos a todos los países y también tiene pinturas materiales para manualidades y pinceles en la selección de servilletas que he elegido mayormente son servilletas de navidad porque ya empezaré muy pronto con los vídeos navideños, para que tengamos una decoración chula para cuando llegue la Navidad. Me gustaría que me dejaseis en comentarios qué tipo de trabajos os gustaría que hiciéramos para decoración navideña, porque así me dais ideas y además eh, hago cosas que os gusten. Bueno, Como estáis viendo, también he elegido algunas servilletas que no son específicamente navideñas, que podemos utilizar en cualquier otro trabajo. Como esta, por ejemplo, del gatito, en los cojines, que es súper chula. Además, con fondo blanco, lo que nos ayuda a integrar perfectamente el dibujo en cualquier trabajo. Las servilletas rojas son muy típicas de las decoraciones navideñas, como por ejemplo este caballito, que es súper chulo. Estas flores de Pascua, que también son muy cómodas de utilizar porque tienen fondo blanco. Más servilletas navideñas con fondo blanco. Y las servilletas de Papá Noel, ¿qué os parecen? Estas eh, tienen un color, esta y la siguiente, tienen un color súper vivo que a mí la verdad me encanta para utilizarla en la decoración de botellas. Bolitas navideñas con estampado de Animal Print, más bolitas navideñas, esta de Merry Christmas que es súper chula. El árbol de Navidad en dos formatos diferentes, fijaros en la de blonda y la cuadrada. Otro arbolito de navidad, este muñequito de nieve, casita con paisaje. Como ya os he dicho, os voy a dejar toda la información sobre dónde comprar estas servilletas. Debajo del vídeo, donde pone leer más o mostrar más. Ahí debajo tenéis toda la información. Continuamos con estas botas de papá noel. Paisaje navideño de una casita al interior de una casa. El papá noel en una moto. Esta también súper bonita, campanas navideñas en dos tamaños diferentes de servilleta. Realmente aquí en España acabamos de... bueno, seguimos en verano. Todavía nos queda un poquito de verano. Pero ya sí que para octubre empezaremos con los vídeos de decoración navideña. Así que os da tiempo a comprar algunas de estas servilletas que son básicamente decoración navideña. Otro paisaje navideño, súper chulo. A mí me gustan mucho los paisajes navideños... ...para decorar botellas... ...porque les puedes agregar nieve... ...les puedes agregar brillantina... ...y quedan chulísimos... ...y ya vamos llegando al final de las servilletas... ...terminamos con estas dos... ...ahora os voy a enseñar... ...mi última colección que es papel soft... ...o papel japonés... ...con decoración de azulejos... ...este modelo está en verde... ...y en azul y vienen con cuadritos... ...de 5 centímetros... ...veis son diseños exclusivos... ...del rincón de Ángela y los podéis encontrar solamente en Dipinto di Blue. Os voy a enseñar los modelos de azulejos que he diseñado y son también perfectos para casitas de muñecas, para hacer belenismo, para paredes, suelos del belén y también para decorar cualquier objeto, porque los azulejos podemos verlo en muchísimos objetos. Aquí tenéis otro modelo diferente con fondo negro. Si queréis más ideas de cómo utilizar estos papeles de azulejo podéis visitar el canal de mi amiga Lola Temprado que ha hecho un vídeo dando un montón de ideas para utilizar este tipo de papel. Son láminas en tamaño A3 y aquí tenéis otro diseño de azulejo que viene en dos colores diferentes, podéis elegir entre el verde con fondo marrón y el otro azul y verde. También podéis dejarme en comentarios en qué tipo de trabajos, además de los que yo ya he dicho, podríais aplicar estos papeles de azulejos. Estos son una preciosidad inspirado en azulejos árabes. Vienen en unos cuadritos muy pequeños, que no sé si los podréis apreciar, de eh, un centímetro y medio por un centímetro y medio. Podéis dividirlos en cuadritos para hacer los trabajos, o bien poniéndolos azulejos por separado, o poniéndolos juntos como viene en la lámina. Aquí tenéis también otro modelo de azulejo que viene con dos tonos de verde y dos tonos de azul. Y por último os voy a enseñar este azulejo que lo he hecho en tres colores diferentes. Un centímetro y medio mide cada azulejo. Lo podéis recortar y como ya os he dicho pegarlos por separado o pegarlos juntos. Tenemos el azul, el rojo, rojo ladrillo y el verde verde turquesa y ya llegamos al final de este vídeo espero que os haya gustado todo lo que os he mostrado ya sabéis que lo tenéis en Dipinto Blue a la venta envían a todos los países y justo debajo del vídeo tenéis toda la información en fin, nos vemos en el próximo vídeo un besito para todos espero vuestros comentarios y ya sabéis, like al vídeo nos vemos en el próximo tutorial, un besito